Y se los pasaba a las chicas que éramos... Fuimos la las que fuimos delegadas de esa sí, época. Sí, sí. ¿no? Y le digo, ay, me da una emoción escucharlas sí. hablar porque más allá de, de, de diferencias que uno sí, pueda tener o sí. no, digo, la verdad que es indiscutible ¿eh? Eh, la escuela sindical que armaron ellas Exacto. en ese momento. ¿no? Sí. Yo recuerdo todo eso con, con tanto cariño, ¿no? porque era una persona que no tenía formación. Entonces, este, cuando las escuché, me, me la verdad que me enterneció un montón. me, me, me gustó muchísimo verlas. Sí, ellas son, bueno ellas, bueno, ellas son fundadoras. La idea es que además de, de las fundadoras, digamos, de personas que son icónicas, que hay un montón de compañeras y compañeras como vos, que tienen una mm. historia sindical, que han tenido participación en huelgas, que han cumplido roles, también, claro. no solo de delegaste, me acuerdo cuando fuiste para no. la mesa de negociación, digamos. No, no, no todas quiero esa, recordarlo. Todas esas, todas esas experiencias. Me dura. Bueno, pero qué interesante, porque esas experiencias que si ahora tuviéramos que ir a plantearlo, Sería, uh -huh. cuando debería ser algo natural porque uh -huh. digamos, cualquier dirigente puede decir que me controlen, cuál es el problema. Uh -huh. Bueno, entonces la idea es alrededor de este cumpleaños de Aten, de este aniversario, es eh, qué, qué cuestiones, digamos, programáticas, no solamente nuestras reivindicaciones, sino la organización sindical, reivindicamos qué reivindicás vos y también como un uh -huh. mensaje a las compañeras nuevas no ¿no? que ingresan. Así que, lo que estamos con Analia Arias, que es jefa de supervisión de nivel primario, eh, es una compañera. Docente, que ha estado en el aula toda la vida y que ahora está ocupando este cargo y también de este lugar tiene una posición sindical. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, gracias, gracias. Este, ¿qué reivindico? Mira, aparte de la formación eh, política, ¿no? Que, que todo trabajador tiene que en algún momento preguntarse y pararse desde algún lugar, ¿no? Porque, porque si es inconsciente, igual es desde algún lugar, entonces es mejor que sea consciente. Este, y Aten para mí fue, fue una escuela en eso. Este. Yo cuando llegué a la provincia no tenía muchas este. No, no, no tenía mucha formación al respecto ni no sé si era muy consciente de todo eso llegué en el 94 a la provincia sí este y, y bueno yo en realidad llego al San Lorenzo y ahí eh, aprendo ¿no? de la mano de, de las estructuras democráticas que, que tiene Aten eh, aprendo cómo, cómo armar postura eh, cuál es la función no este, de la escuela, cómo la escuela puede ser transformadora eh, y en los espacios democráticos, ¿no? las reuniones de delegados para mí eran realmente una escuela. ¿no? Cuando yo fui nombrada delegada, creo que no eran por mis posturas, sino que era porque no tenía problemas para comunicarme, me parece que por eso me eligieron. Este, y me hicieron un enorme favor, ¿no? porque cuando aprender a tomar la palabra, ¿no? las reuniones de delegados eran escuelas de debate, argumentación, Animarse a defender una postura, disentir con ideas y no con personas. ¿no? Eh, yo aprendí todo eso en las reuniones de delegados. Y después ah, la. la el trabajo ¿no? de, del delegado del puesto, el puesto de trabajo del delegado en las escuelas, eh, movilizando, militando, teniendo, teniendo un espacio siempre en la jornada, que no ocupaba por supuesto toda la jornada, pero que sí había un espacio para decir, eh, para proponer un debate, ¿no? un debate que tenía que ver con asumir posturas, defender derechos este, y llevar adelante el trabajo de, de la escuela es transformar uh -huh. ¿no? y no reproducir. Uh -huh. ¿no? Y eso también desde el lugar de trabajador. Digamos, no solamente decir que queremos un estudiante crítico, sino también nosotros cómo somos críticas. Es, es que eso es lo que aprendías. Sí, aprendí. Sí. Cuando yo digo de, de tomar postura, era tomar una postura crítica. no Saber cómo son los cómo están eh, desde esas estructuras democráticas de Aten, yo uh -huh. creo que aprendimos a pedir, a demandar uh -huh. a exigir a, a saber cómo pero también a argumentar uh -huh. no eran pedidos ni demandas vacías Exacto. estaban cargadas de significado y los ensayábamos uh -huh. a esos uh -huh. significados ¿no? yo aprendí a hablar en público, eh, con contenido político eh, tuve que leer tuve uh -huh. que estudiar eh, aprendí a emocionar colectivamente, ¿no? Organizar la A organizar. Cómo íbamos a armar la moción, cómo en a veces inclusive en las, en las jornadas distritales que hacíamos sí. armábamos una, una moción y después militábamos para que los compañeros y las compañeras vayan a la asamblea a, a votar esa moción que era Porque la del en distrito. Bolgas, además de la asamblea estaba la distrital, ¿no? Estaba la distrital. ¿Y eso ¿Cómo funciona, Analía, para que lo? Mira, en, en la distrital nosotros nos juntábamos este, lo, los, eh, las escuelas del distrito, uh -huh. o sea que ahí no eran solo primaria, Exacto. ¿no? Y siempre debatíamos, era acerca de algo que después íbamos a hablar en la si en la parar, asamblea. ¿no? Si Exacto, cortar, sí. sí. O también, yo me acuerdo, eh, bueno, yo estuve en, en la discusión, fue, estuvimos muy activos en la discusión de la, de la um, ley este, federal, claro. ¿no? Estuvimos también muy activos en los espacios de los días viernes de las coprogramáticas de los compañeros de educación física, estuvimos muy activos en la generación y creación de los equipos interdisciplinarios porque somos de la época que no había equipos interdisciplinarios nosotros este, los pedíamos no ilusoriamente para cada escuela qué sé yo y lo escribíamos lo, no digo eh, cuestiones que después se convirtieron en política pública sí sí sí no en política pública que eso es, creo, lo que... Digo, yo sí si hay algo que reivindico, es las estructuras democráticas, uh -huh. ¿no? Y cómo esas estructuras democráticas dentro del sindicato tienen que ser sostenidas porque, porque enseñan mientras que participas enseñan, ¿no? Y cómo las discusiones cargadas de contenido y de sentido realmente se transforman en formadoras, ¿no? Y la asamblea como un lugar. De... La, sí, la asamblea como un lugar de debate y de decisión, ¿no? De, eh, de que esa frase en atén en las bases eh, sea un, un acto político y concreto, ¿no? Una verdad, uh -huh. digo, ¿no? No una cosa... un una cosa mítica, o sí, sí. ¿no? Es como algo es, del pasado, eh, digamos, Claro, ¿no? pero um, sí creo que habí, había como unas estructuras, a mí me parece que um, eh, la construcción de la formación de delegados en las escuelas y de delegadas y la posibilidad de encontrarte este sistemáticamente en reuniones donde ahí puedas poner en debate lo que pasa en tu escuela y buscas recurrencias sobre una seccional, ¿no? Uh -huh. este, inclusive nosotros a veces las delegadas y los delegados nos sacaban, eh, ponían en, en ejercicio la franquicia para salir a, eh, sí, a hacer a recorridas escuela. de escuelas, Mi, pero un montón de veces Eso lo hemos hecho no, sí, ¿No? y maravilloso a... porque um, nadie se sorprendía ni le daba miedo ni te, lo, ni te lo negaba, era natural que llegara el equipo de delegados. De hecho, yo recuerdo que del equipo de delegados surge también una de, las, una de las listas, ¿no? Digo, del equipo de delegados, ¿no? Este, que por ahí uno en este ejercicio de la democracia que tiene Aten, de que decidimos, de que nos dividimos en colores y demás. Sí, la diversidad. Digo, este que maravilloso, ¿no? Eh, los delegados también fueron protagonistas de la creación de, de una, de una Manalía, lista. Y digamos, con toda esa experiencia, el cuerpo de delegados y de delegadas, la asamblea. A las digitales, esta formación que vos adquiriste, que también ayuda a una práctica pedagógica, ¿no? De, sí. Que están como muy ligadas. Totalmente. Si ¿Vos tuvieras que decirle algo a las compañeras que se acercan, que recién empiezan a trabajar, todas esas compañeras nuevas, recién egresadas, uh -huh. sobre la necesidad de fortalecer el sindicato? ¿cómo, ¿Cómo se lo dirías? ¿Cómo las invitarías a participar, a afiliarse? Sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es afiliar. Este, nosotros eh, si hay algo que, que me parece que hay que transmitir ¿no? eh, eh, como contenido es que el movimiento de los trabajadores lo, lo armamos los trabajadores ¿no? las trabajadoras, no, no va a venir de ningún otro lado cuando vos te enterás que la mayoría de los beneficios que tenés laboralmente fueron obtenidos por el movimiento de trabajadores creo que... que es el argumento más contundente de querer participar de, de ese movimiento, ¿no? Y la mejor manera de colaborar es ayudar, es este, ser parte de ese, de ese movimiento y por lo pronto ser parte eh, afiliándote para que el sindicato tenga con qué, ¿no? Porque no, no se hace todo con este, amor, pasión, voluntad, ¿no? Entonces, sí, sí, sí, lo primero sí. es eso. Y después, uno en el movimiento puede participar desde muchos lugares, ¿no? A mí, yo durante... Siempre milité fuertemente y siempre fui buscando, encontré mi lugar. Mi lugar no es, nunca fue ser este, autoridad de sindical ni postularme, nunca me interesó eso, pero sí siempre este, participando y aportando mirada y preferí desde otro lugar, ¿no? Eh, creo que hay lugar para todos en el movimiento. Después es muy importante informarse. ¿No? no esperar que la cosa llegue, sino ir a averiguar, acercarse a la seccional, este, acercarse a los compañeros y a las compañeras que uno ve ¿no? como, como referentes y preguntar y conversar con los compañeros de las escuelas, los, los que tienen más años, no este, tener, forma, tener un delegado elegirlo, eh, preguntar cómo se hace, no porque hay algunos olvidos sí. respecto de cómo se hace, de que hay un acta, de que hay una manera... Sí. de que un procedimiento, ¿no? Y, y entonces elegir delegados y delegadas, este, propiciar, instalar el debate también en las escuelas respecto de, de, de, de, de las cuestiones político-pedagógicas, ¿no? Que, que son parte de nuestro trabajo, de nuestras condiciones, pero también de lo que queremos hacer como escuela. yo Para mí lo pedagógico va de la mano, es pedagógico todo eso, ¿no? Eh, y después yo creo que si hay algo que y siempre digo cada vez que me encuentro con una con una maestra o un maestro nuevo yo les digo que lo que tienen eh, es heredado no eh, nadie vino y dijo ay le vamos a dar a las maestras una jornada para que piensen no una vez por mes para que puedas estudiar. le vamos a dar claro no son todas cuestiones que se lucharon y que se conquistaron, ¿no? Y que faltan conquistar otras. Sí, sí. Entonces hay que poder dar... El... No para el nivel primario, tenemos todo un programa Totalmente, para totalmente. Tenemos un programa. Entonces este, creo que este, pertenecer, a, pertenecer al, al, al colectivo docente de, eh, tiene que ser este, de la mano de de participar, ¿no? De, del movimiento de los trabajadores. Bueno, muchas gracias, Analía, por, por tu participación. Además, porque en el lugar donde estás seguís participando y, y impulsando a las compañeras supervisoras, directoras, sí. a que participen, que eso es fundamental, porque son lugares, digamos, de carrera docente. No, no son lugares políticos, digamos, que son puesto a dedo y eso también es una defensa del estatuto. Sí. Así que te agradecemos eso y bueno, vamos a seguir encontrándonos en estos 41 años de ATEN y llamando a las compañeras y compañeras a que participen. Bueno, claro. Muchas gracias. Muchas gracias.